un pico crucial un desgaste político eran siempre guadecos o Copellanos. se pasaban de uno al otro y decían que solo lo que hacían era robar y robar y robar y corrupción y robar y corrupción resulta ser que llegó el mesías el intergaláctico con la solución para todo dijo lo que todo el mundo quería escuchar incluyéndome incluyéndome por eso me siento eh, por eso critico también el proceso porque yo creí en eso porque dijo lo que queríamos escuchar. Ese país de bonanza se acabó. Se lo robaron. Todos los que están en el régimen se lo robaron. No hay medicina, no hay educación, no hay salud, no hay transporte, no hay nada. Todo lo arrasaron. Ha sido de, lo, de las épocas más desastrosas económicamente que ha tenido Venezuela. No me veo volviendo, en este tipo de situación, no me veo volviendo a mi país. O sea, no. Siento que es que no voy a aportar nada. De hecho, tengo dos años sin ir a mi país. Y yo quiero el mejor futuro para mis hijos, son el futuro de mi país. O sea, yo lo que aquí vine a hacer es a sembrar para mi futuro de mi país. O sea, no, ese es mi grano de arena. La salida la tenemos los venezolanos. Olvídense de la OEA, olvídense de nuestros hermanos colombianos,